Así que hay que entregar la pancarta. A esa misada, voy a buscarla yo a las seis y media. Vale. el cuarto hay que recogerlo para llevarse la vida. Minuto, poco, ya, no, un minuto? Pero... No, No, yo sí, pero... ya el... no, un poco como. No, a poner? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en no, no, no, no, no, no, no, ese, ese, ese... no, otro... no, para allá, no,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 ¿Aquí importa lo que ¿Por por aquí? los que sí. vienen sí, sí. de atrás? No, bueno, venga, sí. pues. No, no, no, no, no, no. Ya estamos aquí de nuevo como todos los lunes para defender unas pensiones dignas y no de pobreza como nos quieren meter la Unión Europea de Bruselas. Las pensiones se defienden, unas pensiones dignas, no de miseria, unas pensiones para todo. para montar y luego de la pongo la nuestro. La es que parece una tontería, pero te pones como. es, que es insano. Andar, andar, cuando andas te da el aire, pero no como... lo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 Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. No nos mires, únete. No nos mires, únete. No nos mires, únete. No nos mires, únete. No nos mires, únete. No no no no Joven, escucha, también está tu lucha. Joven, escucha, también está tu lucha. ¡Joven, escucha! ¡También estás tu lucha! ¡Joven, escucha! ¡También estás tu lucha! Hay, Por salir. Sí, Porque, sí. Detrás, sí. Eh, sí, sí. Corte detrás. Sí, sí. Ahí detrás Ahí Sí, sí. Más de 130.000 pensiones se beneficiarán de la rehabilitación adicional con atrasos desde enero de 2018. En Cantabria, no es un premio, ni un regalo, ni una limorna. Es la lucha de la coordinadora de pensionistas, que estamos luchando en la calle por todo. Muy bien. Hola. Hola. ¿Puedo quedarme? ¿Puedo sí, quedarme? Me ha encantado. Péves, ¿Y? Muy bien. Y si tenéis mucho más... Bien para... Desde la Coordinadora Pensionistas de Cantabria, agredida la Coordinadora Estatal en defensa de unas pensiones públicas y dignas, hacemos un llamamiento a todos y a todas pensionistas y ciudadanía en general para que asistan a estas concentraciones en Cantabria. Las pensiones no es una limorna ni una ayuda en el Estado que nos regala a los pobres pensionistas. Son un derecho adquirido a la sociedad y por el trabajo que cada ciudadano ha aportado en su momento de vida laboral. No a las pensiones de miseria. Además, exigimos a la derogación de la reforma de las pensiones de 2011 aprobado por Rodríguez Zapatero y desde 2013 aprobado por Mariano Rajoy. Les dedicamos el blindaje de las pensiones en la Constitución para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, no a las pensiones privadas. Por último, reclamamos la regulación de la reforma laboral de 2012, que precariza las condiciones de trabajo, que reduce los salarios, que aumentan las explotaciones y limita los ingresos por cotizaciones sociales del sistema de la seguridad social. Mayores, pero no tontos. Estas movilizaciones se hacen para manifestar nuestro rechazo al Producto Europeo de Pensiones Individuales, sistema de pensiones privado que la Unión Europea y los Estados miembros someterán al debate en los próximos meses. No al copago de medicinas, pensiones, minas de biodedad, subida al IPC real, cumplimiento de la ley de dependencia, únete, acompáñanos.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 Acompáñanos, defendemos juntos. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Sin lucha no hay victoria. Bien el llano. De chute Coordinadora de Cantabria por pensiones públicas y dignas. Seguimos con nuestras concentraciones todos los lunes en Cantabria. Pensionista, si no eres pensionista algún día lo serás. Por la lucha de nuestras pensiones públicas y dignas. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Concentración todo el lunes de cada semana frente a tu ayuntamiento. ¿Aquí? ¿Dónde está? Ah, ah, pero va para allá. Ah, es que, era que venía aquí. No, no, Ah, del país se ha multiplicado por cuatro dígitos desde, el año, desde hace ocho años para acá y de 1.140.000 millones que está diciendo subjetivamente que este, esta situación es inviable no, no, no. y por lo tanto significa lo siguiente, significa no solamente los recortes, que están 12.000 millones de preparados ya preparados para ser, para ser aplicados. Sinvergüenza que, que está en Madrid, este niño junto que por cierto recibió al Soros, al señor Soros le recibió con... y ha callado la prensa oficial. Y ese señor es un sinvergüenza internacionalista. Que... Repito, más de 130.000 pensionistas se beneficiarán de la regularización adicional con atrasos desde enero de 2018 en Cantabria. No es un premio. No es un regalo, no es una limorna, es la lucha de la coordinadora de pensionistas que estamos luchando en la calle por todos. La única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros nos vamos a abandonar. No nos faltan recursos, nos sobran ladrones. Sin lucha no hay victoria. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden! Llamamos atención a los pensionistas, los que se les va a dar ahora de los retrasos de febrero no es que es un regalo de los gobiernos, ni del PSOE, ni del PP, ni del PNV. Es la lucha que estamos teniendo nosotros, la coordinadora de pensiones. Y ustedes pasan de ello. Más de 130.000 pensionistas nos tenían que dar las gracias. Sí, sí, sí. que se que participa en la electricidad. Queremos que falta en esta campaña. Los que se que produce el país. Estamos pidiendo el apoyo de todos ustedes Para que vengan aquí a apoyarnos Solamente es cosa de media hora, yo creo que no es mucho Y encima que saben que están sacando tajada a cuenta de nosotros Pero esto es una trampa, que no van a subir a todos. Es lo que se cobra ahora de los atrasos, 70 o 100 euros. Después, el año que viene, lo que suba el IPC. Pero dentro de dos años, volvemos al 0,25. Bueno, estemos en la calle al 0,25 gobierne quien gobierne las pensiones se defienden gobierne quien gobierne las pensiones se defiende gobierne quien gobierne las pensiones se defiende Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden recordamos defiende. defiende. que más de 130 mil pensiones se beneficiarán de la revalorización adicional con atraso de enero de 2018. En Cantabria no es un premio, ni una limorna, ni un regalo. Es la lucha de la coordinadora de pensionistas que estamos luchando en la calle todas las semanas. A ver, ¿qué pasa? No jubilada, ¿dónde No estamos luchando por nosotros, estamos luchando por todo. Pero ya vemos el apoyo que tenemos. Noche, bronca, que, que, que asustamos. Vale, vale, sí. Gobierne, quien, gobierne, La, las pensiones se gobierne, quien gobierne las pensiones se oh, Gobierne quien bien. gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Joven, escucha, también está tu lucha. Joven, escucha, también está tu lucha. Joven, escucha, también está tu lucha. Joven, escucha, también, tu lucha. Joven, escucha. también está tu lucha. ...todas las que que hay que entregar la pancarta... ...lo La voy a buscarla yo a las 5 y media... ...vale, ...que cuarto hay que recogerlo para que entregar la pantalón. Vamos a, recogerlo. Y el Ahora, dios que recogen